Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy vamos a comenzar un nuevo curso, ahora trabajando todo lo que tiene que ver con estadística. Vamos a ver un poco de estadística descriptiva. Comenzaremos primeramente analizando todo lo que tiene que ver con tablas de frecuencia sin agrupar. Luego, en la medida que vamos avanzando, trabajaremos tablas de frecuencia agrupadas. También vemos todo lo que tiene que ver con medidas de tendencia. O sea que vamos a tener un curso muy, muy completo. Así que, genios, no se pierdan para nada este nuevo curso. Espero que sea del agrado de todos. Así que vamos a comenzar con el primer tema que va a ser tabla de frecuencias sin agrupar. ¡Comencemos! Para ello... Quiero que abran todos un Excel para que lo tengan ayer a la mano. Y vamos haciendo esto paso a paso para que no se pierdan. Vamos entonces a la hoja de cálculo. Tenemos lo siguiente. Vamos a empezar a llenar esta tablita que tenemos acá. Tenemos diferentes variables. Y aquí tenemos unos valores que están organizados de esta forma. Este tipo de tabla que vamos a analizar, no olviden que es una tabla de frecuencias sin agrupar. Luego veremos otras en las cuales ya se agrupan los datos. Por ahora vamos a trabajar de este tipo. Entonces, ¿cómo se analiza este tipo de tablas? Primeramente, tenemos que diferenciar cada uno de estos términos. Este xui lo vamos a llamar, para que lo tengamos en cuenta, como marca de clase. Es para diferenciar, digamos, un elemento como tal de representativo. El FI minúscula que tenemos acá se conoce como frecuencia absoluta. Entonces vamos a ponerlo así, frecuencia absoluta. Y el FI mayúscula lo vamos a llamar también frecuencia absoluta, pero va a cambiar en algo. Ya no va a ser solamente absoluta, sino que va a ser acumulada. Vamos acá, acumulada. Entonces, tenemos frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. En algunos textos o algunos libros aparecen estas letras diferenciadas con la letra HI, que a veces lo llaman así, como HI minúscula y HI mayúscula. Es lo mismo, o sea que podemos manejar cualquier nomenclatura, pero sigue siendo lo mismo. Pero de forma más práctica vamos a trabajarlo con las letras F. Pero no olviden que también se pueden llamar como H. Ahora, el FR se conoce como frecuencia relativa. Esa R nos va a decir que es relativa. Vamos junto acá. El FRA es una frecuencia relativa, pero ya no solamente, sino acumulada. Vamos acá, frecuencia absoluta acumulada. Ah, perdón, eh, frecuencia relativa acumulada. esto de nuevo acá y corrijamos que acá es frecuencia relativa y por último tenemos porcentaje FR ¿qué es eso de porcentaje FR? este porcentaje FR se conoce como el porcentaje pero de la frecuencia relativa, entonces porcentaje frecuencia relativa y este lo vamos a utilizar para posteriores diagramas que vamos a ver. Pero tengamos en cuenta que es un porcentaje de frecuencia relativa. Ahora, vamos a empezar a llenar nuestra tablita. Vamos a comenzar con la primer variable, que es esta que está acá, que es la marca de clase. Entonces, para ello, vamos a empezar con el primer número. Vamos a ir de menor a mayor y vamos llenando los valores. Entonces, tenemos el primer valor, en este caso, sería 300, que es el más pequeño. Entonces, vamos a ponerlo con un colorcito como rojito para diferenciar acá. Entonces ponemos acá. 300. Luego podemos ver que le sigue el 400. Ponemos acá entonces 400. Vamos ahora con el 500. Sacar 500. Podemos ver que no aparece en la tabla el número 600. Entonces el que le sigue sería entonces el 750. Ah, eh, corrijo acá, acá hay un número antes del 750 que es el 700 ponemos acá 700 y aquí tenemos el 750 luego tenemos el número 800 ponemos el 800 de aquí sigue un siguiente número. No está el 900. No olviden revisar bien para que no tenga ningún problema. Entonces seguiríamos con el número 1000. Si tenemos acá otra columnita, como que nos va a hacer falta una más. Una filita más. 1000. Del 1000 debería seguir el 1100. Pero no, sigue el 1200. Entonces ponemos acá 1200. No olviden que estamos desarrollando una tabla de frecuencias de datos sin agrupar, para que lo tengan muy presente. Ahora, como último, tenemos el 1500. Vamos a llenar acá, 1500. Esto es la marca de clase. Pongamos la casa entradita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que empezar a contar cuántas veces se repiten. Eso es lo que se conoce como la frecuencia. Entonces vamos a hallar nuestra frecuencia absoluta. Vamos a empezar a contar los 300. Vemos acá que acá hay un 300. Veamos si hay otro más. Acá hay otro. 300. No nos falte ninguno. Por acá, vámonos en orden de la fila. Vemos acá hay otro. Siguiendo acá tenemos este. Seguimos por el orden. Acá hay otro 300. Y no vemos más. Vamos a una nueva revisión. No hay 300 por acá. No hay 300 por acá. No hay 300. O sea que vamos a contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 valores. O sea que aquí tenemos el valor número 5. Pongámoslo acá. Centradito. Ya tenemos el primer valor que es 5. Vamos con el siguiente. Vamos a contar ahora los 400. Aquí hay uno. Cambiamos de colorcito para diferenciar. Pongámosle este color. 400 también por acá. Vamos siguiendo contando. Aquí vemos otro 400. Aquí hay otro. Seguimos avanzando. Otro 400 por acá. Vemos aquí. Importante irse en orden para que no se pierdan con los valores. Ahora contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. De 400, ponemos ese numerito aquí. Ahora continuamos con los 500. Vamos a ponerle otro color a los 500. Pongámosle que sea, puede ser un negrito. 500 acá. 500, van 2. Acá hay otro. 3. 4. 5. 6 por acá. 7. 8. 9. Y acá veo un 10. No veo más, o sea que en total hay 10. Tenemos acá 10. Importante, no olviden que esto no solamente lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer tranquilamente en una hoja de trabajo. Eso sí, siendo muy organizados a la hora de contar para que no se pierda. Ahora, vamos con el 700. Vamos a cambiarle de colorcito. Pongámosle un color. Este estaría... Pongámosle un color más... Un verdecito puede ser. 701. 2... Tres por acá. Corrijo este. Tres. Cuatro. Cinco por acá. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Verifiquen. Que tenemos 11 valores si son 11 valores cuenten por favor si son 11 valores que tenemos allí entonces tenemos acá 11 ponemos acá el número 11 ahora seguimos con el 750 vamos a cambiar acá pongámosle otro colorcito este está bien 1 2 3 4. Ay, aquí nos faltó este. 1, 2, 3, 4, 5. Ponemos acá 5. No olviden que esto lo tenemos centradito. Vamos con el 800. Miren que cada vez se va reduciendo la cantidad de valores. Entonces, bueno, irlos tachando o seleccionando para que no se confunden a la hora de contar. Vamos ahora con el 800. Pongámosle un colorcito. Podría ser un azulito como este. 800, 1, 2, 3 por acá, 4 y 5. Verifiquemos que no nos falte ninguno. No está bien. Ahora seguimos con el 1000. El 1000 dejémolo de color blanco. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora, sigamos con el 1200. Pongámoslo de otro color. Pongámoslo de un color... Puede ser... Un verde oscuro, no, pongámosle un color, puede ser un color negro. 1200, 1, 2. Y no vemos más. 2 acá. Y los centramos aquí. Y tenemos el 1500. Se si pongámosle un colorcito más suave. El 1500. Solo vemos uno, ponemos acá, solamente uno. Ahora, tenemos que verificar que todo esté bien. Pero miren algo curioso acá. Este 750 nos quedó de color blanco. Y recuerden que solamente el blanco eran ¿cuál? El blanco era solamente los de 1000. O sea que este 750 le debe corresponder a estos colorcitos que son, esos apodicos. Entonces vamos a cambiar y vamos a ponerle ese color, que sería este. Muy bien. Es decir, que volvamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Entonces ponemos acá 6. Ahora, queremos saber si está bien los cálculos. Vamos a sumar todo. Entonces voy a coger todos estos valores y voy a buscar en la parte de aquí arriba algo que se llama autosuma. Entonces selecciono de nuevo y Aplico esto y nos da la suma. En total deberían ser 50 valores. Verifiquemos si es así. Si tenemos acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada fila es de 10. Son 1, 2, 3, 4, 5. 10 por 5 nos da 50. Son 50 valores. Quiere decir que es correcto. Hemos contado muy bien nuestras frecuencias absolutas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya estas dos ya están listas. Vamos a ponerlas acá con colorcito amarillo. Vamos por la siguiente. La frecuencia absoluta acumulada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya partimos de estos valores que conocemos y vamos a empezar a llenar la información. Entonces, ¿cómo llenamos esto? Entonces, primeramente... El primer valor es el mismo con el que arranca. Entonces, en este caso, voy a poner este numerito que está acá. O sea, que el primer valor va a ser el mismo que tenemos. Ahora, como es acumulada, quiere decir que se debe sumar de forma sucesiva. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar en diagonal. O sea, este número lo voy a sumar con el que está acá. Esto nos daría 12. Ahora, ¿qué voy a hacer? Los mismo, este número lo debo sumar con el diagonal y ahí estoy acumulando, sigo acá este sería igual a este más el diagonal y así vamos haciendo con cada uno de ellos, sumando No olviden que si tienen alguna duda, pueden pausar el video para que lo vayan haciendo paso a paso y no se pierdan con él. Tenemos este. Sumamos acá. Hacemos lo mismo. Y hacemos lo mismo acá. ¿Cómo nos damos cuenta de que vamos bien? ¿O que estamos correctos? Este valor debe ser el mismo que está acá. Miren que nos dio 50 y es 50. O sea que vamos muy bien. O sea que esta ya la hemos cumplido. Esta es nuestra frecuencia absoluta acumulada. Ahora, vamos con la frecuencia relativa. ¿Qué es eso de frecuencia relativa? ¿Cómo se calcula? Muy bien. Cuando hablemos de frecuencia relativa, vamos a hablar de lo siguiente. Esto esta frecuencia absoluta dividida por su total, es decir que cada uno de estos términos lo vamos a dividir por 50 vamos a poner acá, este y vamos a dividirlo por el total podríamos seleccionarla en este caso pongamos el valor de una vez que es 50 porque ese valor no va a cambiar entonces ponemos ese valor y qué vamos a hacer esto lo vamos a arrastrar para que nos calcule la división de cada uno. ya vamos a mirar. Vamos a bajarlo hasta aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Que este debería ser 7 dividido 50. Este debería ser 10 dividido 50. Y así calculo cada uno de los valores de la frecuencia relativa. Ahora, para saber si estoy bien, debo sumar todos estos valores y verificar que el total me dé 1. Entonces, vamos a mirar volvemos acá, activamos la teclita de autosuma que tenemos acá, y esto nos tiene que dar, vamos acá, nos tiene que dar, 1, vamos acá, nos dio, o sea que estamos correctos, quiere decir que el total da 1, importante, un pequeño truquito, cuando estén haciéndolo, verifiquen que todo esto hasta acá, de o sea, sumo todos estos valores, y este último valor generalmente es el que termina de dar 1. Entonces, cogemos, decimos que 1 menos la suma de todos los otros valores. Entonces, sumemos todos estos anteriores. En este caso nos da 0,02. O sea, que nos permite como corregir el valor que le falta a esta suma para que el total dé 1. O sea, que este último valor... Cuando tengan valores de porcentajes más grandes, es bueno utilizar esta forma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para que nos quede un poco más simétrico, vamos a agregarle que queden dos, dos, dos números acá. Para ello, le voy a aumentar para que nos quede de esta manera. Nos quedaría todo con dos cifras, 0,10, 0,14... Y de esta forma queda mucho más organizado y mucho más entendible los valores. Entonces tenemos 0,10, 0,14 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar nuestra frecuencia relativa acumulada. Vamos a poner acá este colorcito para que lo tengamos en cuenta. Que es la suma en diagonal. Somos así Así que esto mismo debe ocurrir con la frecuencia relativa acumulada. Pero no antes de ello, pongamos este colorcito a amarillo. Porque ya calculamos la frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa acumulada, entonces vamos a hacer lo mismo. Así como lo hicimos con la frecuencia absoluta acumulada, lo vamos a hacer con nuestra frecuencia relativa. ¿Y a qué va a ser igual? Va a ser igual a este valor, en principio, que no va a cambiar, y luego vamos a sumar en diagonal con los otros. Entonces va a ser este más su diagonal. Y hacemos lo mismo para los demás valores. Este más su diagonal, y miren que se empieza como a acumular, como su nombre lo dice. Pero en este caso, las frecuencias relativas. Porque ya hemos hecho las frecuencias absolutas. Vamos sumando. No olviden irse en orden a la hora de sumar. Miren si de pronto cometimos algún error. Aquí hay algo raro. ¿Tendría que darnos cuánto? 1. Entonces miremos qué ocurrió. Analicemos. Este valor es el mismo. Este sería este más este. Muy bien. Este sería este más este. Este sería este más este. Este. Aquí tenemos un error. Miren que no cogimos la diagonal. Quiero que tengamos este error para que aprendamos a corregir. Ah, ok. Entonces... Este debía haber sumado no con el H15, sino con cuál? Con el de acá. Entonces, corrijamos esto, borremos esto de una vez. Sería este valor más su diagonal. Este más su diagonal. Este más su diagonal. Este más su diagonal. Y miren que ya las cosas van cambiando. Los valores ahora sí están acercando más al 1. Y por último, ahora sí nos tiene que dar el valor de 1. Que es el mismo valor que tenemos acá. O sea que... En este momento vamos muy bien con nuestra tabla de frecuencias. Y hemos llenado ya nuestra frecuencia relativa acumulada. Solamente nos está faltando el porcentaje. Y este nos está indicando que es la frecuencia relativa acumulada. Eh, corrijo, El porcentaje de frecuencia relativa. O sea que me interesa esta tablita que está acá. Voy a ponerle acá un colorcito acá. Que esta es la que me interesa. Porque es mi frecuencia relativa. Entonces a esta le vamos a sacar el porcentaje. Entonces ¿cómo hacemos para sacar un porcentaje? No olviden que siempre que hablemos de porcentaje, debemos multiplicar por ciento. Vamos a decirle a estos valores que lo vamos a multiplicar por 100. Entonces va a ser este valor y lo multiplicamos por 100. Y bajamos todo esto. Eso se repite para todos hasta acá. Y si queremos mirar que todo esté correcto, como es un porcentaje, la suma de todos, cuántos nos tiene que dar? Un 100%. Cien o sea que el último valor tiene que ser un 100%. O sea que esto es 10%, 14%, 20%, 22%, 10%, 6, 4 y 2% respectivamente. Aquí hemos terminado nuestra primer tabla de frecuencias. En este caso, una tabla de frecuencias sin agrupar. ¿Qué vamos a ver la próxima semana? En la próxima semana vamos a utilizar esta tabla para graficar lo que tiene que ver con un diagrama de barras o un histograma de frecuencias y lo que tiene que ver con el polígono de frecuencias, que nos permite mucho mejor análisis cuando tenemos gráficos, o sea que es importante tener en cuenta esto. Con esto daríamos por concluido esta primera clase de estadística descriptiva. Así que, genios, los espero la próxima semana.